Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo del pensamiento sistémico. Hoy vamos a hablar del Ecomapa. Recientemente en un webinario me preguntaban qué era un Ecomapa y para qué servía el Ecomapa. Este vídeo de poco tiempo de duración y que se inscribe dentro del seminario que realizamos sobre el genograma, vamos a dar unas breves pinceladas de lo que es el eh, ecomapa. Gracias por la atención. Vamos a seguir viendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ecomapa? Estamos hablando de una representación muy esquemática del entorno ecológico, del paciente identificado, del cliente, de la familia que nos viene a consultar, de la organización que, a la cual estamos eh, trabajando con ella o de la que estamos interviniendo con ella y permite de una forma muy rápida conocer las internaciones con el ambiente de, de esa organización, de esa familia, de ese cliente. Es decir, que nos va a dar una información sobre la red de, de, de recursos y de, sobre la red de dificultades que puede tener la persona o la, o la consulta que se nos hace. Y además nos permite conocer aquellas carencias importantes que pueda tener la, la persona o la organización que pueda consultarnos. Y además mmm, suele eh, darnos información de dificultades que a veces no suelen aparecer en, en, una, en una primera consulta o una primera eh, forma de actuar eh, con, la, con la familia o con el cliente. Bien, aquí tenemos un Ecomapa realizado a un joven de 17 años que, al cual sus padres traen al, al centro, os recuerdo que es un centro privado, con un problema de alcohol y con episodios de violencia con su hermana más pequeña, eh, Juan, nombre ficticio, tiene 17 años y Elena tiene 15, en el momento en que vienen a realizar la, la consulta. Eh, ¿Cuándo realizamos el Ecomapa? Lo realizamos después de hacer el genograma. Como podéis ver, eh, está aquí un diseño que se realiza de la familia nuclear con un programa que nosotros eh, eh, utilizamos habitualmente para la realización de genogramas, que es el Genopro se puede encontrar por la red fácilmente. Y bien, este Ecomapa se realizó cuatro, cinco, a la cuarta quinta sesión, cuando ya conseguimos que Juan empezara a confiar un poco más en lo que nosotros transmitíamos y cómo queríamos trabajar. Se realiza de la siguiente manera. Eh, en una sesión familiar, donde en aquel momento estaba, la, so, estaba solamente la madre, eh, Juan y Elena, la hermana, porque el padre en aquel momento no, no podía estar, eh, se coge una hoja donde se ha fotocopiado el, o, o se ha impreso el, el genograma tal como aparece ahí y a partir de ese momento se va trabajando con él delante de la familia para que también la familia eh, pueda eh, conocer a lo mejor algunos aspectos que no, que no conocía y, además, se les pide que intervengan en algún momento, ¿no? Entonces, eh, lo primero que hacemos es explicarle lo que lo que hemos realizado en el genograma. Le explicamos los que, esto, eh, lo que esa espiral que aparece ahí eh, con respecto a su hermana es una espiral que, que indica que hay episodios de violencia, lo que aparece entre él y su padre es que existe una distancia emocional bastante grande y que con la madre hay una, una, una fusión casi permanente y casi aparece ser la, la, la palabra de la madre. No, no le decimos lo de la palabra de la madre, pero sí que le explicamos un poquito eh, la situación en la, cual, en la cual se encuentra. A continuación, lo que les pedimos, en este caso le pedimos a Juan, es que nos pusiera... Eh, en cuadritos, o que nos fuera diciendo, eh, quien lo escribe soy yo, eh, qué personas o qué cosas hay en su, eh, en su entorno eh, y qué las percibe con una distancia eh, afectiva, con la distancia afectiva que las, que las percibe, perdón. Eh, nos dice que para él lo más importante es su chica, por eso lo ponemos casi... Eh, junto con, con, con él y su moto, su moto también era muy importante, y entonces le pusimos eh, el, tema, el tema de la moto ahí, al lado de él. Y luego empezó a contarnos que a, a, a, prácticamente a la misma distancia estaban los amigos del parque y, y el equipo de balonmano y una peña que tiene la ciudad de Zaragoza, una peña es un lugar donde se, se reúnen los jóvenes, eh, ellos solos y utilizan, la utilizan un poquito para todo eh, en, eh, en, la, en la vida cotidiana de, de nuestros jóvenes. Y la, la, la, la siguiente, aunque fue el último en aparecer, un tío, que en realidad es un primo de, del padre, ¿vale? Que es exalcohólico, ¿vale? Que, que, que también tiene mucha mucha relación con él y, además, eh, Juan está orgulloso de parecérsela a él. La familia le refuerza eh, la, la información de que se parece a, a, a este primo, ¿vale? Eh, hablamos, vamos hablando de otras cosas que, que tiene y demás y que, que le pueden ayudar en un momento determinado y vamos descubriendo que, en realidad, Juan tiene dos, dos grupos, el grupo del parque y el, y el grupo del colegio aunque a, comparte algunos elementos, algunas personas de, del parque y del grupo de, de, de balonmano en el cual él participa. Y que en el colegio tiene dificultades sobre todo con, con algún profesor, especialmente con el de Social y el de Matemáticas. Eh, a cierta distancia, aunque con algunas dificultades, sobre todo por el, por el tema del alcohol, aparecen también los amigos del pueblo que no, no pertenecen a, a, a, al grupo, digamos, de, de amigos íntimos. En otra sesión nos cuenta como algo distante, pero que siempre lo, lo ha tenido ahí, es al grupo de amigos de, de la confirmación. Eh, cuando yo le pido que me diga la distancia... Eh, cojo este papel y le pido que me digan a distancia que existe con ellos, me los pone a bastante distancia, aunque sí que hay, al menos, un amigo en concreto eh, del grupo de confirmación al con cual él tiene lo tiene ahí como, como la voz de su conciencia, por decirlo de una manera. Es el que más le dice, oye, tienes dificultades, el que el que le dijo, oye, eh, deberías hablar con tus padres, te estás pasando, lo ha llevado varias veces a casa y demás. bien este fue el primer Ecomapa. Con posterioridad... Ah, anotamos también la fecha de creación, antes que se me olvide decirlo. Con posterioridad, hemos utilizado este Ecomapa para ir viendo algunas modificaciones. Eh, en la séptima octava entrevista vimos que había modificaciones y, de hecho, por ejemplo, ya no ponía tan cerca al grupo del Parque y de La Peña porque habían tenido dificultades, incluso en la, en la última semana de, aqu de aquella sesión habían sido detenidos algunos de los integrantes de ese grupo por un acto de vandalismo. Entonces él empezó a ver ahí que las cosas estaban, estaban dificultosas. Y el tema de la violencia con la hermana, que él jamás lo había puesto encima de la mesa, y sí lo sabíamos porque los padres lo habían dicho, y él, en aquella sesión, como no, no, no, no puso ningún tipo de resistencia a, a, al, al tema, eh, nos, nos ayuda a manejar algunas cuestiones con la hermana y en estos momentos está, hemos mm, utilizado con ellos eh, una técnica que es la técnica del secreto. Es decir, eh, les pedimos que ellos, los dos hermanos compartan una vez al, a la semana eh, algo, mm, una salida, un, una tarea... Eh, que la hermana lo lleve de compras, que él no, nunca había ido de compras con su hermana. O sea, una tarea y que a los padres no les digan exactamente qué es lo que van a hacer o lo que van a hacer. Simplemente van a hacer cosas de hermanos. Eh, esto nos ha llevado a, a tener alguna sesión solamente con ellos dos eh, y parece que las cosas están mejorando o por menos eh, han mejorado bastante. Eh... A la misma distancia de, de los amigos del, del pueblo y de la peña del pueblo, pone a los abuelos maternos. Eso todavía no lo hemos explorado, pero sí que nos ha llamado la, la, la atención, porque con la madre sí que hay una, buena, eh, hay una fusión eh, emocional, todavía sigue teniéndola, y En cambio, son con los abuelos paternos con los que tienen más, más relación, a pesar de que con el padre hay, hay más distancia. No, no se ha explorado, no sabemos la percepción, eh, ni sabemos el porqué. Tenemos nuestra hipótesis, pero no tenemos exactamente el porqué. Bueno, pues con todo esto lo de, eh, nos sirve pues para hablar con, con Juan... De, de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, de autoprotección o con cuestiones que tienen que ver de alimentación por el tema de, de, del tema de mano a mano. Da la casualidad de que yo también he sido jugador de mano a mano, entonces nos, eso nos ha servido también para unirnos un, un poco más y me ha, me ha permitido plantearle cuestiones de estilo de vida diferente. Ya os digo, el Ecomapa sirve para descubrir puntos de, de apoyo en este caso eh, hemos redescubierto un punto de apoyo que tenía perdido, como era el grupo de amigos de la confirmación. Hemos eh, descubierto que en la pandilla del, de, del parque hay gente maja con las cuales él puede eh, realizar un, un proceso de, de, de acercamiento y, o de reacercamiento y que también nos ha permitido descubrir algunas cuestiones que estaban ocultas en el tema de, del colegio, ha aparecido un tema de bullying y varias, varias cuestiones. El ECOMAPA sirve para esto y para muchas otras cosas. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en otro vídeo de, de, de, del espacio de pensamiento sistémico.